Germán, procuradora general de la república dijo que en la próxima semana dará a conocer al país las investigaciones que se realizan en torno a varios casos de corrupción y a las famosas declaraciones juradas de bienes PECA y dirección requieren comparecencia a Temito Clementaz y otros Dirigentes, sí, ellos van a actuar, ellos dicen a la población que no se desesperen y ciertamente hay mucha expectativa, la población está desesperada porque han pasado ya prácticamente dos meses sí, no. y la población lo que quiere ver es que quiere sangre, quiere gente presa, ¿Quieres ¿Quieres gente presa? No. mi querido Ben, quiere gente presa, sí, sí. Señores, y hubo un accidente de tránsito. Esa zona de Samaná y de, y de, y de Sánchez, la terrena, eh, verdaderamente es eh, eh, peligrosa, que de tiempo en tiempo siempre hay. Eh, y y, y, y, y mi, mi, mira, mira esto, esto me lo puso eh, un amigo de, de, de allá, de este choque, señores. De este choque, miren esto, miren esto. Eh, miren, miren, miren esto, señores. Y vamos a pasarle algunas imágenes. Eh, eh, eh, eh, eso eh, dejó 17 heridos. Ven, toma, este lavaje, sí, sí, está bien. Eh, eh, eh, la verdad es que fue. Miren, miren, miren, miren cómo cayó ese aparato. Esa es una de las zonas que más accidentes de tránsito de tiempo en tiempo se producen. No hay una política dirigida a ser preventivo. Miren qué cosa, señores. ¡Ay, Dios santo! Eso fue terrible. Eh, eso fue terrible. Eh, verdaderamente eh, eh, Preocupante. Bueno, eh, aquí está el hermano Willy Hierro que tiene todos los martes o los viernes, viernes de hierro en la terraza del Dorado, restaurante Piano Bar de 5 a 8. Bueno, pero eso, eso es una buena alternativa, pasarse tres horas eh, escuchando las canciones de Willy Hierro eh, en el Dorado en el piano bar, así que eh, ahí está, eh, en medio de esta crisis y de esta pandemia y de este estrés, qué mejor que deleitarse con un traguito y escuchando esas canciones tan bonitas que canta Willy, así que yo lamento que como yo salgo a las 7, no puedo, pero yo fuera, yo fuera eh, realmente. Bueno, eh... El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, que había sido cuestionado por los nacionalistas de Ojalata, los falsos nacionalistas, dio una declaración que tiene que haberlo dejado con la boca abierta. Porque son gente que eh, el fundamentalismo y, y, y, y el fanatismo lo lleva lo lleva a, a cometer mucha imprudencia y mucha injusticia en las acusaciones contra personas. Miren esto. Ellos dijeron que Roberto Álvarez era un tipo pro-haitiano y que era que iba a... Que lo que ellos siempre viven inventándose, que iba a haber una fusión entre República Dominicana y Haití y que eso, un tipo con toda la, la, la preparación, con toda la preparación que tiene ese canciller, independientemente que usted no esté de acuerdo en todo, pero acaba de darle una galleta sin mano porque él ciertamente dijo en el día de ayer, en la ONU, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano y que Haití, tienen que estar hoy pidiéndole perdón. Que Haití se constituye ciertamente por su inestabilidad política que hay en Haití. En una amenaza para la República Dominicana. Y ciertamente es verdad que la República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. Y el canciller fue contundente y eso yo soy justo, cuando tengo que criticar critico, pero cuando tengo que reconocer las cosas positivas la reconozco ahí quedó delineado que no es como decían los nacionalistas el gobierno en ese sentido tiene una política clara, de defensa de la soberanía más nada, defensa de la soberanía miren este me llamaron ayer no sabía que teníamos una gran audiencia entre los prisioneros de la cárcel y un grupo de presos en diferentes eh, eh, en diferentes mensajes y diferentes presos de diferentes números se quejan aquí me, me, me recuerda uno que, que no me olvide hablar de ellos los presos dicen y eso es una violación a un derecho independientemente al delito que ellos hayan cometido ellos están cumpliendo una condena y si están cumpliendo una condena, ya la sociedad con eso, en cierto modo, se siente resarcida. Pero ellos tienen una serie de derechos que son de carácter constitucional, que usted no los puede quitar. A menos que sea, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando son presos de máxima seguridad y que han cometido crímenes tan grandes, que ellos, por ejemplo, como el caso de Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán no lo ve ningún familiar y está aislado en una celdita que es del tamaño de un eh, parqueo de vehículos. Ahí come, ahí duerme, ahí todo. Pero aquí no, aquí no existe eso. Aquí existe que los presos deben de ser visitados por sus familiares. Ellos dicen que desde marzo no le permiten visita de sus familiares. Y yo creo que eso es injusto o las autoridades tienen que dar una explicación porque con los protocolos sanitarios y cumpliendo todas las regulaciones carcelarias, los presos deben recibir su visitante y ¿por qué no? Entonces yo me comprometí a, a tratar ese caso y... Y solidarizarme con ellos en el sentido de que se les permita que reciban sus familiares. Y Emma es una de las violaciones, eso, eso, eso parece trujillismo. Porque cuando Trujillo, Emma ni cuando Trujillo, porque los familiares visitaban cuando Trujillo lo preso. Sí. Bueno, las hermanas mirabal la mataron visitando a sus familiares que estaban presos en, en la dictadura de Trujillo. O sea, no es justificación de ninguna índole, para que un preso, no importe el delito que haya cometido aquí, no lo pueda visitar su familia. De modo que eso es una aberración y una de las tantas diabluras que ocurren en este país, que están fuera de toda lógica y de toda norma. Eh, vamos a esperar que esto se solucione y vamos a ver si ellos me llaman para que me testimonien si finalmente le permiten recibir los familiares. Pero eso es un abuso. Un abuso que... Por eso que yo digo que la justicia de aquí, el ministerio público de aquí, se constituye en cómplice de toda la vagabundería Vidas y por haber. Porque eso es una aberración. Un preso tiene el derecho de que su familiar lo visite. No me explico por qué los familiares no han denunciado eso. No me explico eso. Bien... Eh, Así como dije que hay presos que han dado muestra de que siguen este programa, me sentí muy bien porque este, en el día de ayer recibí una notificación de mi amigo Génesis de la cantidad de personas, señores, que están viendo este programa en las redes sociales. Y me decía Génesis. Usted fue el que incendió las redes con el tema de los impuestos por parte del gobierno de Luis Abinader. Porque el primero que habló de eso, y ciertamente fui el primero que hablé de eso. Y fui el que encendí las redes, que hizo que el gobierno echara para atrás. Miren aquí la muestra. Miren cuánto vieron este programa que fue el del viernes. Miren aquí para que ustedes observen: 34.281 reproducciones. Mírenlo ahí, 34,281 personas reprodujeron este programa. Y miren cuántas personas vieron el programa, 84,000, miren, póngamelo bien, para que la gente lo vea, porque yo tengo que cacarear lo mío, ah, eh, eh, ¿no ha sido doctor Peralta? Claro, claro. <ríe> miren ahí, 84, 85,000, faltaron eh, 27 para 85 mil personas, me gusta 455, 590 veces compartido. En esta región eso no lo ha logrado nadie, ningún programa. Aparte de que hay varios programas que lo han visto de 127 mil, 176 mil, 185 mil, casi 200 mil personas han visto este programa. Eh, yo dije ayer... Que durante el fin de semana me habían llamado de Paymal de Ocoa, el presidente de la Asociación de Parceleros de San Pedro de Macorís, un haitiano muy ilustrado y de Moca de Santiago. Pues anoche me llamaron varias personas, incluyendo un amigo de la ciudad de Orlando, Florida, que hay yo tratar el asunto, y mira el, el, el, el caso de los presos, al tratar el asunto de los delincuentes. Y del delincuente que mataron Y la cogedera de la policía Y la cosa Él me dijo porque él es de San Carlos Y vive en Orlando Que en el cuartel de San Carlos De la capital eh, Le cobran muchísimo cuarto a lo, que, a lo que agarran con la cuestión Del toque de queda Y que el toque de queda en esa área de San Carlos Lo viola todo el mundo Pero que la policía Decía él para que yo me hiciera eco de esto Cogía su cuarto como yo dije que aquí, y mire que conversé hoy con el general Alberto Ten. Conversé mucho porque es una persona que en términos personal, cuando nos hemos encontrado, hemos hablado de manera muy caballerosa, muy respetuosa. Eh, Alberto me dijo que eh, un caso inusual, está todavía como comandante aquí y comandante en Santiago.